Dentro de las posibilidades que ofrece la versión de pago de ScreenCastomatic está la de editar el vídeo resultante. Nos ofrece para esto una gran cantidad de herramientas. En primer lugar, nos deja cambiar el tamaño del vídeo, tanto de manera manual como cambiarlo a HD Ready de manera predefinida, que es 1280x720p. También, en caso de que el marco sea más grande que el vídeo, nos deja darle un color de fondo. Si hemos grabado el audio por separado, por ejemplo con una grabación guionizada, ¿no? con Script Recording, o también si hemos grabado audio y vídeo a la vez, pues nos deja exportar el audio. Podemos exportar por un lado el audio del ordenador y por otro el de nuestra locución. También podemos importar canciones para ponerlas de fondo. Lo mejor de esta función es que nos hace las subidas de nivel y las bajadas automáticamente, adaptándose a si hay locución. Vamos, si hay voz, o no la hay. También nos deja elegir si queremos que se vea el cursor o no. Y en las opciones podemos configurar si queremos que el ratón tenga un círculo marcándolo, el color, si queremos que cambie cuando haga clic, doble clic, etc. También, si hemos grabado la webcam en la fase de grabación, podemos activarla o desactivarla. Veremos que también podemos activarla o desactivarla en momentos dados con una de las herramientas de edición que vienen. Una vez en el Timeline, el cual podemos agrandar o reducir para que sea más fácil la navegación, vemos que nos muestra la forma de onda del audio de la narración, con lo que es muy fácil ver si en una sección dada tenemos audio o no. Esto nos vendrá muy bien para todo el tema de transiciones, cortar, etc. Sobre la cabeza lectora, es decir, esta línea blanca que nos marca el punto de tiempo que previsualizamos en pantalla, tenemos un menú emergente con todas las herramientas. Cat, el corte, que sirve para cortar partes que no queramos en el vídeo. Corta tanto el audio como el vídeo. Copy, que lo que hace es copiar una parte del vídeo y luego podemos pegarla a continuación con la herramienta de Insert-Paste. que oculta el cursor o la webcam en un punto dado. Insert, que nos deja poner en nuestro montaje una nueva grabación, o una grabación que ya hayamos hecho, o un trozo copiado, como había dicho antes, con Copy. También con Insert podemos hacer una pausa, si vemos que algo nos ha quedado muy apresurado o tal vez queremos insertar un texto o una flecha en algún punto, pues podemos pa parar el vídeo, hacer lo que sea y luego hacer que continúe. raid que permite grabar una locución sobre el vídeo o una parte de él. Esto nos puede venir bien para importar un vídeo y darle una nueva locución entera o un trozo en una locución para dar una introducción, por ejemplo podríamos capturar un vídeo de YouTube, importarlo y comentarlo. Overlay, que permite insertar elementos sobre el vídeo, textos, imágenes, flechas, que son además totalmente configurables. Replace nos permite reemplazar un trozo del vídeo con una nueva grabación. Esto es muy útil si nos hemos equivocado. Y también nos brinda la opción de congelar un fotograma. En Speed nos permite acelerar o desacelerar una parte del vídeo. Esto es bastante útil en los momentos donde pues, hemos grabado un proceso, por ejemplo una barra de carga que se va llenando y pues, queremos ir más rápido. En Transitions, nos permite hacer transiciones por disolución, es decir, pues, nos funde una imagen con otra. Si la colocamos al inicio o al final ...pues nos hace fundidos a negro o desde negro. En Volume nos permite modificar el nivel de audio de la narración y del ordenador, cada uno por separado. Por último, tenemos el Zoom, el cual no está en la barra de herramientas, sino que lo activamos haciendo clic en la imagen. Cuando hacemos clic, nos sale la barra de herramientas y un manejador en el Timeline. Una vez aplicados todos los efectos, solo queda pulsar en Done y exportar o subir a internet el video final.